¿Entonces quieres que hagamos una pelea? Sí, en Mortal Kombat 11. Me robaré a Sairax jajaja. No, jaja, ahora te ganaré jijijiji, XD. Joder, me llego a Sub-0. A pelear. Por fin, llegó el momento perro. ¿De qué? El más pro, gana, y el más no, pierde. Raúl 1, ¿me perdonas? No, no te perdono. Super combo, jaja, ese cuerpo no lo sabes controlar muajaja. -ja. Super trompada de hielo. Disparates de hielo, todo de hielo, e ekejiskashex. Gancho tusti. -ja. Super hachazo. Dame un abrazo. No me toques. Cierra cortadora de pelotas congeladas. Ciérrame esta. -ja. Super combo con beante más metralladora congelante. Saltito y patada ganada. El marihuán free twins. Ya estoy listo. Atájame esto. Vaya, y tú atájame esto. Dame un abrazo. Claro que no super hielo. Bomba a la cabeza por dos. Otro super combo. Super hachazo. Super combo mortal combate X. Dame un abrazo. Sierra cortadora de pelotas congeladas. Combo fallido. Patada en el aire. Super patada. Atájame esto fallido. Sierra. Ven para acá, cuchillazo, y te mando para arriba. Abrazo. Abrazo. meja. Super combo MKX más red de radiación radioactiva. Guaya ya me cansaste. Super combo, más fatal glo. <risa> Bro... Archazo supremo. Te arrastro, y super, duper, impalamiento a. Un paso. Zancadilla fallida. Super combo Mortal combate X. Es hora de terminar con esto, ven para acá, hachazo final, y patada empujadora. Franco, 3, penja, 0.